Sin ti la vida se me va, cantamos con todo el corazón, use sus manos y cantamos. los aplausos es para Cristo Jesús, déselo más fuerte, porque Él es el merecedor de toda honra y de toda gloria, cantamos este último alabanza, lo cantamos así alegremente en esta noche. ¿Qué tal si se pone de pie? Punga, se de pie. Tic al alok, tchilal. Tic alok, O teu, Pero chiquillau, hijo de Dios. Porque es un hignac oro que recompensa, tchilal. Tic al alok, tchilal. Tic al alok. Cojuric, apalawug. Y, apala, y chiquillau, hijo de Dios. Conojele, canima. Canicpaco, quicote en esta noche. La quichiquitic, tchilal. Si plasco que cotic, porque ya uto o opro diosos cobral, ni ya tíos buenos, ya hermano, teuchipalos diosos cobral, ni merzaz balau ir dios con ojeria ni mala. Cubije este precioso canto que va a cantar el diablo mentiroso. Lo vamos a cantar así alegremente en una cumbia colombiana, mis hermanos. Cantamos en esta noche.